El cultivo de batea es la cría de, del mejillón en unas estructuras de madera del cual cuelgan unas cuerdas que es donde va el mejillón. La batea es una superficie de madera de eucalipto que tiene 500 metros cuadrados. Como máximo puede tener 500 cuerdas de mejillón, de las cuales solo pueden tener 12 metros de, de largo. Eh, la batea se suspende en el mar por seis flotadores, que son los que le dan flotabilidad a la batea. Y esas bateas están en, en ancladas en un punto debido a una cadena... ...y a, un, y a un, una estructura de hormigón de 4 o 5 toneladas que hay en el fondo... ...que es la que sujeta la batería en el sitio. El cultivo del mejillón tiene tres fases... ...que es la cría, el desdoble y la venta. En la cría en, se envuelve en la cuerda con una malla de algodón la cual a los 10 días desaparece y es el tiempo que necesita el, la cría para pegarse a la cuerda y, y ya quedar sujeta a la cuerda. La última fase que es la venta es cuando el mejillón está óptimo para la venta y se destinan para dos canales, uno es para fresco y otro es para transformado, para conserva o para congelado.